Bienvenidos a todos, buenas tardes. En nombre del Centro Henry Hazlitt les doy la bienvenida al panel Tráfico en Guatemala. ¿Hay esperanza? Siempre como una pregunta. El tráfico es nuestro tema de conversación probablemente más común, eh, en, en muchos casos inclusive le está ganando al tema del clima para algunos. Hablamos de ello porque es de los problemas que más afectan nuestro día a día. Muchas veces nuestro itinerario diario gira alrededor de cuánto tiempo nos toma llegar de un lugar a otro. Y nuestro itinerario se puede ver afectado si nos tardamos más en el tráfico o tenemos la suerte eh, que una de las cosas positivas probablemente que salió en el tiempo de la pandemia es que salir a la calle era realmente un gusto, eh, no se encontraba tráfico en absoluto. Entre las preguntas que nos surgen en medio de las conversaciones que tenemos alrededor de esta problemática podrían ser ¿quién es el responsable de encontrar una forma más eficiente para el uso de las calles? ¿Existe una solución privada para este problema o se le debe dejar al gobierno? ¿Existe un punto medio entre ambas posturas? ¿Quién debe tener la iniciativa de solucionar este problema? Para responder estas y otras preguntas tenemos a dos invitados el día de hoy con nosotros, Paola Constantino y Carlos Soberanis. Paola es arquitecta, urbanista y catedrática universitaria. Tiene experiencia en planificación urbana, diseño sostenible y design thinking. Carlos Soberanis es síndico primero de la Municipalidad de Guatemala, tiene una maestría en urbanismo y es catedrático universitario. Paola y Carlos, muchas gracias por su presencia. Cada uno de ellos tendrá 20 minutos para exponer su visión sobre cuál es una posible o varias soluciones al tema de tráfico. Luego tendremos 10 minutos de discusión con ambos panelistas y abriremos eh, un espacio para que ustedes también puedan hacer sus preguntas. Eh, para 10 minutos después de eso. Así que Paola, bienvenida, está el, el, el piso en tus manos. Muchas gracias, de verdad que no, hasta pensé que tenía que traer el saco porque generalmente aquí hace frío, pero veo calor humano de ideas, de interés por involucrarse y eso me alegra mucho. Eh, voy a empezar y Adriana, gracias por la invitación, gracias Adriana Peralta. Eh, es un gusto estar aquí con exalumnos, alumnos y demás invitados. Voy a empezar un poco rápido porque 20 minutos, este es un tema bien profundo. Y, y yo realmente empezaba a pensar cómo definimos el tráfico. Y empecemos por lo primero, el origen. Y el origen, yo ponía esta imagen que ustedes ya veían. Y básicamente cuando el hombre deja de ser nómada y pasa a encontrar que por conveniencia el intercambio es mejor para todos, empieza a haber tráfico. Tráfico que quizás eh, arrancó con las primeras ciudades, las primeras civilizaciones y promueve el intercambio. El intercambio no solo es económico, es cultural, artístico, social, hasta para cazar, ¿verdad? Eh, casarse entre tribus, formar familia. Y así es como realmente surge la belleza de las ciudades. Y la belleza de las ciudades es porque son los mejores centros de intercambio y, de nuevo, no solo es el intercambio económico, pero también la producción. Entonces, veamos un poquito cómo ha sido esa evolución de movilidad en la historia. Y empezamos, ¿verdad? Primero por nuestros pies, dejamos, bueno, éramos nómadas, entonces también nos movíamos así, pero cuando encontramos que hay conveniencia de radicar en un punto, un punto donde se empiezan a desarrollar asentamientos y luego las urbes, por supuesto que también nos movilizábamos a pie. En el animal encontramos esa innovación, por supuesto que la rueda, y pongo aquí una canoa, porque realmente las carreteras y el mayor grado de conectividad en la antigüedad se daba por agua, no solo por tierra. Y por eso las ciudades puerto fueron tan importantes o el Mediterráneo llegó a ser todo un imperio. Por supuesto, desde la época de la antigüedad hasta previo a la ilustración, vemos todos estos elementos, cómo se fueron reinventando y realmente pues, la carreta era ese vehículo que hacía más fácil el transporte en medios terrestres. ¿verdad? Pues, y esto lo ponía porque no es que la movilidad y el transporte público han sido una demanda de la época postmoderna, sino siempre ha existido. Y así vemos en, en 1787, diez años después de que Adam Smith escribe La riqueza de las naciones, emerge el primer barco de vapor y sobre todo para aquellos que leen Mark Twain y Huckleberry Finn, todo, leer todo esto pues es fantástico. Pero en 1802 ya aparece la primera locomotora y de nuevo tecnología a través del vapor, entonces ya estos medios surgen como una forma de conectar entre distintas ciudades, no adentro de las ciudades, para ser más productivos y Guatemala no estábamos lejos de la innovación y la tecnología en 1880 eh, con Justo Rufino Barrios fue creada la primera estación de tren sin embargo no se abre el sistema hasta 1884 donde hubo pues varios sistemas que operaban por regiones suroccidental las verapaces Livingston y a los puertos que de nuevo tenían propósitos productivos. Estas son unos quotes que yo traigo de un historiador quetzalteco, Francisco Cajas Obando, que decía, cuando se abre el ferrocarril de, de, de la región suroccidental, y que, bueno, más adelante conocemos como el ferrocarril de Los Altos, y dice, antes esos viajes tardaban de, 15, de 10 a 15 días y muchas veces los productos llegaban estropeados era una forma entonces de traer desarrollo a la región, pues iba a engrandecer la economía del suroccidente. Y fue así, realmente el suroccidente sabemos que fue brillante, tenían hasta su propia moneda, banco y demás. Pero bueno, en 1882 Guatemala no se queda atrás con el primer tranvía, el de Covil, en mil, eh, que, que operaba aquí en Ciudad. Y bueno, también qué está pasando en el, en el tiempo y en el mundo. ¿verdad? en Alemania, la primera patente de vehículo por Benz en 1886. Y así es como realmente vemos la explosión de la industrialización. ¿Y por qué la traigo? Porque esa creo que es algo importante, que nosotros debemos de saber qué pasó, qué podríamos mejorar de los procesos que hubo en esa época para hoy pensar en soluciones. Pero con la industrialización, y sabemos bien que todo se masificó, incluyendo el vehículo, y es así como entonces en el modernismo la esperanza, y respondiendo a la primera pregunta, es la máquina, el futuro es la máquina, es decir, el vehículo todo lo que genera velocidad, prontitud, a cortar distancias. Entonces, así y con ese razonamiento es que llegamos al posmodernismo y para los que estoy todo segura que están claros que estamos hablando a partir de los años 60 del siglo anterior, llegamos no solo a pasar de un modelo T, sino a celebrar esto. Nuestros valores y nuestros principios han cambiado. Lo que hoy tenemos no es una casualidad, es resultado también de una línea de pensamiento, una mentalidad que esto es, fue o ha sido nuestra esperanza. Quizás lo más importante es reconocer que mientras, eh, mientras nosotros el vehículo lo estamos viendo como wow, ¿verdad? mientras más vehículos mejor y carreteras más anchas mejor y más rápidas y supercarreteras y demás, dejamos por un lado este tipo de eh, infraestructura que es transporte masivo y celebramos el transporte individual. Y lo voy a decir que eso sí ocurre en Guatemala y quizás en gran parte de América, incluyendo Estados Unidos, no así en otros lados, particularmente en Europa o en el Pacífico como ha sido Japón, después por supuesto Corea y muchos otros países asiáticos. Entonces, por supuesto, estamos hablando del posmodernismo que teníamos en país registrado alrededor de 4.1 millones de habitantes, a un 2023 proyectado en casi 19 millones de habitantes. Por supuesto que las condiciones cambian y con eso también debemos entender que las ciudades son organismos vivos, no es un organismo eh, inanimado. Y nosotros somos parte de ese organismo vivo. Así que las arterias de una ciudad es parte de ese crecimiento que no solo debe ser el poblacional, sino también cómo ese organismo vivo se va adaptando a los cambios en el tiempo. Y las arterias, diríamos, o la conectividad en lenguaje urbano, tienen una capacidad. Y esa capacidad, por supuesto, la vemos así, pero cuando el congestionamiento es tan alto… Empezamos a ver que pasamos de un sistema vivo donde fluye en nuestra sangre, respiramos y nos oxigenamos a un problema de saturación o sobresaturación donde no nos oxigenamos y atentamos contra ese organismo vivo. Y es aquí el resultado entonces de lo que tenemos. ¿Y cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta tener las arterias saturadas? Pues básicamente hay muchos factores de tiempo indicadores, pero aquí les traigo uno bien sencillo y creo que todos podemos hacer la matemática. Eh, usemos el salario base, el salario mínimo urbano, 3.200 quetzales, eso nos da que por hora productiva, estableciendo no trabajo sábado, 80, eh, 160 horas productivas son 20 quetzales. Si nosotros nos desplazásemos sin problema, ojo, va una hipótesis que nos toma 30 minutos, un desplazamiento en ambos sentidos productivos, digo, en ambos sentidos serían 60 minutos en total, estaríamos empleando entonces con eh, dos horas de, de lo que está tomando ahorita en promedio, eh, alrededor de minutos, 120 minutos en total de desplazamiento por día. Eso nos suma, eh, perdón, 240 minutos, lo cual eso se traduce en un diferencial de tres horas diarias, lo cual si le ponemos el costo por hora de acuerdo al salario mínimo, nos cuesta 1.200 quetzales al mes desplazarnos eh, un 75% de tiempo adicional al, a la premisa, digamos a 30 minutos. Y aquí yo no estoy contando, por ejemplo, el que se mueve en bus, el que se mueve en vehículo, cuánto paga de gasolina, estacionamiento, seguro, depreciación, demás y demás y demás. Entonces, eh, básicamente, solo perdón, regresando a esto, podríamos ver que el costo del tiempo en hora productiva con el salario mínimo equivale a un tercio del mismo salario mínimo. Y que en términos, para los que están en temas de finanzas, saben que un tercio ya es suficiente para aplicar a créditos de vivienda dependiendo de la cantidad y el tipo de vivienda, pero es un tercio lo que más o menos se estima de capacidad económica. Entonces, ¿qué más nos cuesta? Estrés, enfermedades sistémicas, ausencia de tiempo en familia, recreación, deporte y arte, calidad de vida seguridad en la movilización, y a esto me refiero no a la inseguridad de violencia, sino a la exposición a la que estamos y, por supuesto, la calidad ambiental, que como dijo Robert, ahorita ni siquiera está en la mesa de discusión. Entonces, veamos este post que habla de estos niños que levantan a las 4 de la mañana para poder salir a las cuatro y media, entrar al colegio a las 7 y entonces se cuestiona qué calidad de vida está teniendo el futuro de nuestra ciudad, de nuestro país, y no solo es Ciudad de Guatemala, esto es en todo el país. Entonces, también aquí ve, vemos que surgen medios emergentes e informales. Yo también tengo eh, varios estudios que estoy haciendo en esto. Y por supuesto que esto, eh, el, la tendencia pues, es a, a optar por el vehículo individual más económico, factible para la familia. Entonces, ¿qué debemos de resolver? Pues lo decía Robert, ¿verdad? Las casas conectividad, medios de transporte. Un sistema metropolitano, y un sistema metropolitano en el área de Guatemala, pero también en suroccidente, pero también en la costa sur. Hoy regresar del puerto nos toma hasta seis horas eh, y así, ¿verdad? No somos islas, las ciudades no son islas. Y tampoco debemos optar, pero y esto ya es a un nivel político, así que espero que hagan alumnos del EPRI a políticas de concentración de actividades productivas como es Guatemala. Y esto es que debemos de tratarlo como un problema económico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sí, usar la tecnología. Y tampoco estoy diciendo carros eléctricos ni ir a Marte. Estamos hablando de tecnología que les presentaba que fue hace más de 250 años. Mayor conectividad, transporte masivo y, por supuesto, mayor cantidad de opciones. Eso también nos permita o nos va a permitir construir y aplicar políticas de competitividad conjuntas. Es decir, de diseñar sistémicamente. No somos islas, las ciudades no son islas. La policentricidad, por supuesto, y a todos los que conocen a los señores Ostrom saben a lo que me refiero y si no lo podemos profundizar con Adriana, la policentricidad no solo es metropolitana, sino es a nivel nacional generando nuevos centros productivos, y eso sí que se hace a través de políticas con Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipalidades y demás. Por supuesto, la inversión en recursos públicos, en un impuesto de gasolina, que a la fecha muchos desconocemos cómo se utiliza, y por supuesto pensar que hay algunas soluciones como estas, pero no debemos de continuar pensando que aquí, aquí en la frontera municipal resolvimos, porque estamos operando sistémicamente. Y estos son algunos de los diagramas eh, sobre la policentricidad que ustedes pueden explorar más y con mucho gusto lo podemos compartir. Nosotros también debemos, y todos ustedes, sobre todo jóvenes que están interesados en este tema, ser congruentes. Y también considerar que si las instituciones públicas tienen capacidades o tiempo limitado, porque también estos periodos de gobierno y lo que conllevan las inversiones eh, son limitantes, ¿por qué no entonces crear condiciones para la inversión privada? Reglas claras, contratos que se respeten y pues poner el de Estado de Derecho en su máxima expresión. Por también otra de las... Eh, Temas que podríamos hacer otro diálogo es no optar por precios tope o subsidios, que muy bien lo entendemos y ahorita voy a mostrar rapidito por qué. Y también, pues sí, la vivienda es importante, promover la densidad es importante, pero eh, regresemos siempre a nuestros principios económicos, eh, demanda y oferta, vivir en los centros productivos es caro. Entonces, eh, tenemos que pensar en más soluciones, que eso también puede ser otro diálogo. Esto era prepandemia, ¿verdad? Oficialmente hubo un Quetzal 10, eh, en, en los mercados se sabía que lo menos que costaba era 5 Quetzales, pero esto también fue la solución que, que salió en pandemia porque no había transporte y llegaba a costar de 8 Quetzales a 10, eh, nosotros les digo el ride compartido, pero estos son taxis pirata, taxis compartidos pirata, no están en Uber, no están en Lyft. Eh, hay otra que ahorita se me acaba de ir, eh, pero de, de más o menos de zona 12 y zona 10, el tramo compartido con cuatro o cinco personas llega a costar entre 8 a 10 quetzales. Entonces, eh, esas son las cosas que nosotros también debemos de tomar en cuenta en, en evaluar realmente cuánto nos cuesta el transporte. Y partir de que nada, no hay transporte gratis en el mundo, no lo hay, sino... Es, si se piensa que es gratis es porque viene subsidiado y eso sale de otro lado entonces hoy sí nuestra esperanza tiene otros valores creo que ustedes y yo dejamos la máquina atrás el vehículo como la, el único motor del futuro si no estamos viendo qué otras soluciones más para mí y en lo personal pienso que el que ustedes involucren es la clave así que pues se trata de proponer y que ojalá que esto no solo sea un conversatorio, sino sea una plataforma de propuestas. Muchas gracias. Gracias, Paola. Aplausos. Carlos, tus 20 minutos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué gusto de saludarlos. Muchísimas gracias, Roberto, al Centro Henry Haslitt, por habernos abierto las puertas para poder compartir con todos y cada uno de ustedes ¿Cuál es la visión que el alcalde Ricardo Quiñones tiene para la ciudad de Guatemala? Y es muy importante una, una acotación, y es que las municipalidades tenemos un territorio jurisdiccional y a los que están involucrados en los temas de derechos sabrán a lo que me refiero. Tenemos un límite territorial y dentro de ese límite territorial nosotros llevamos a cabo una serie de acciones, que no nos impide a nosotros también correlacionarnos con los otros municipios y plantear de esa forma otro tipo de acciones para mejorar el tema de la conectividad de las ciudades, dentro de las ciudades y hacia las otras ciudades. ¿Cómo nos gusta ver a nosotros la ciudad de Guatemala? Nos gusta verla como una ciudad de oportunidades, porque en realidad la ciudad de Guatemala lo que es es el motor económico de todo el país. Y hay algunas cifras que les quiero compartir y algunos facts que creo que es importante que todos y cada uno de ustedes sepan. Con Paola teníamos una clase que compartimos durante muchos años, también con Robert, y leíamos todo el tiempo El triunfo de las ciudades de Edward Glaser. Y es un poco de lo que hablaba Paola anteriormente. Las ciudades en realidad son buenas. Buenas para las personas. Son buenas para las ideas y buenas para el planeta. Y esto todos lo estamos comprobando todo el tiempo. Y es que, efectivamente, como se compartía en la exposición anterior, es en las ciudades en donde están la mayor cantidad de oportunidades. Y la Ciudad de Guatemala no es la excepción. La Ciudad de Guatemala es la ciudad más grande entre la Ciudad de México y la Ciudad de Bogotá, Colombia. Les quiero compartir que la Ciudad de México se fundó en 1521, y la ciudad de Bogotá se fundó en 1538. Y para los que se recuerdan un poco de historia, la ciudad de Guatemala se fundó en 1776. Eso quiere decir que nuestra ciudad tiene apenas o va a cumplir apenas 250 años y las grandes ciudades referentes en Latinoamérica tienen 500 años de existencia. De alguna u otra forma, estas grandes ciudades que están en los límites hacia el norte y el sur de la ciudad de Guatemala, son ciudades adultas, y nosotros estamos atravesando por lo que conoceríamos regularmente como la adolescencia. Nos estamos cabal poniendo el tacuche por primera vez de una ciudad que se está transformando hacia una adultez. Pero aún con eso, nosotros somos la ciudad número uno a nivel de país en temas de competitividad. Fundesa nos ha clasificado como la ciudad número uno y tenemos el punteo más grande. Eso quiere decir que la ciudad de Guatemala es el mayor atractor de negocios, la mayor atractor de oportunidades y por lo tanto es la mayor generadora de empleo y es en donde más personas quieren vivir en todo el país. Y contarles que… El 62% de las empresas de todo el país se ubican en lo que conocemos como el Corredor Central Aurora Cañas. Eso quiere decir que el 62% de las empresas están ubicadas en la zona 1, 2, 4, 9, 10, 13 y 14. Y el 60% de las personas que estamos en este momento dentro de la ciudad de Guatemala estamos en este corredor. Eso quiere decir que hay una concentración de funciones dentro del territorio. Compartirles también que el 39%, y aquí, el 39% de los salarios de la ciudad de Guatemala son más altos que el resto de salarios en el resto del país. Y esta cifra duplica los salarios del interior del país. Y eso quiere decir entonces de que la oportunidad de tener mejor calidad de vida está en la Ciudad de Guatemala y no en otro lugar. El IX con sus cifras no lo traslada, y es que el 40% de los empleos formales están en la Ciudad de Guatemala y no están en el resto del país. Y una última cifra, el 50% del Producto Interno Bruto lo genera la Ciudad de Guatemala. ¿Qué es lo que somos nosotros, entonces? Somos un polo atractor de todo el mundo, de todas las personas que viven en el país, porque esta es la ciudad de las oportunidades. Y además, se concentran en esta ciudad los servicios como la educación, como el arte, como los corredores de abastos y los temas recreativos. ¿Y qué impacto tiene todo esto en la ciudad de Guatemala? Lo que estamos viviendo. Dentro de los 228.7 kilómetros cuadrados de extensión territorial, vivimos 1.8 millones de personas, pero ingresan diariamente 1.7 millones de personas. Entran y salen de la ciudad. ¿De dónde? De Santa Catarina Pinula, de Misco, de Matitlán, de La Antigua, de todos los otros municipios conurbados. ¿Por qué? Porque aquí están las oportunidades, porque aquí es donde pagan mejor porque aquí es donde nos podemos desarrollar mejor como personas. Y entonces produce un impacto. Un impacto de más de medio millón de vehículos que ingresan por las diferentes fronteras hacia el municipio de Guatemala. Pero nosotros en la municipalidad hemos sido muy eficientes para conseguir que fluya o que ingrese todos estos vehículos de los otros municipios. Pero los otros municipios no han hecho así lo mismo. Y es por eso que se producen una serie de embudos. Ustedes vendrán de algún municipio, en dos carriles, y entran a la ciudad de Guatemala en tres, cuatro, cinco o seis carriles, en diferentes posibilidades. Pero cuando ustedes retornan al municipio de donde vienen, se va reduciendo de seis a cinco, a cuatro, a tres, a dos, e incluso a uno. Y se produce el embudo. ¿Qué es lo que nosotros vemos entonces como solución? Uno. Es el abordaje integral. El tema del tránsito no se aborda con una sola solución. Tiene una multiplicidad de soluciones. Y hay dos conceptos muy importantes, partiendo del principio jurisdiccional que les había hablado al principio. Uno, dentro de nuestro municipio vamos a eficientizar. Y es lo que hemos estado haciendo. Y dos, hacia fuera del municipio vamos a desconcentrar. Incluso lo estamos haciendo dentro del municipio con un proyecto que les voy a compartir de la policentricidad. ¿Y qué hacemos entonces nosotros para eficientizar? Uno, agilizamos. Gestión de incidentes, movemos los carros que se quedan tirados en la calle, vamos abriendo brecha, tenemos cámaras de control en Emetra para poder ver cómo es que está el tema del tránsito en la ciudad. Además, la eficiencia que les hablé al principio. Tenemos 25 reversibles para todo el mundo que viene afuera de la ciudad de Guatemala e ingresa y tenemos 22 reversibles para todo el mundo que sale de la ciudad de Guatemala hacia los otros municipios. Además, estamos trabajando un sistema de pasos a desnivel que no son solo el paso a desnivel, y eso es muy importante que todos ustedes lo reconozcan, es que estamos generando unos circuitos viales. Y si ustedes se ponen en Cayalá, enfrente a Cayalá, y van rondando por la Embajada de los Estados Unidos, bajan por el Austriaco, llegan a cuatro caminos, paso a desnivel, Agarran la carretera de La Paz, suben hacia Burger King, ahí habrá otro paso a desnivel, que es enfrente de Burger King en el Muñecón, cruzan hacia la zona 10 y llegan a la Guardia de Honor, en donde hay un paso a desnivel, bajan el columpio de hermosa llegan a otro paso a desnivel y regresan otra vez a Cayalá. Y ese es un circuito vial. Y lo estamos eficientizando para que pueda haber mejor movilidad en las diferentes zonas de la ciudad a través de esta infraestructura. Y un proyecto innovador que estamos a punto de, que estamos impulsando y que vamos a poner en marcha este año son 511 cruceros de semáforos inteligentes. Ya no va a haber personas en la calle guiando el tránsito, va a ser a través de la tecnología, inteligentemente desde un centro de control para que fluya mejor aquellas calles que deban fluir en el momento oportuno. Conectar, más eficiencia. Tenemos siete líneas de Transmetro hasta el día de hoy, transporte público, que era lo que se hablaba en la exposición anterior, siete líneas. Y vamos a aperturar una nueva línea, la línea 5 por Jardines de la Asunción, que va a conectar del Parque Colón, hacia, el centro, del Parque Colón perdón, hacia la zona 10. ¿Y qué es lo que tiene de innovador este nuevo transporte público? Es que es eléctrico y va a tener unas electrolineras para que nosotros ahorremos energía. Y de esa forma nosotros podamos cumplir con los requisitos de apoyar también al ambiente. Vienen en mayo 69 nuevos buses. Buses que hoy no están en la calle y que estarán próximamente en la calle. Y van a conectar la zona 7 con el centro, la zona 7 con la terminal, la zona 6 con la zona 14 y la zona 17 con la colonia Atlántida en la zona 18. Y vienen más rutas, porque el sistema Tubus está completamente diseñado, pero tenemos un límite presupuestario. Y esto es lo que podemos hacer al día de hoy. Y además tenemos, para los que usan bicicletas, están proyectados 110 kilómetros de ciclovías y al día de hoy estamos con 42 construidos y 28 que están en construcción. Potenciar. Utilizar lo existente para mejorar este sistema de conectividad de transporte masivo de personas. Un teleférico que se ha trabajado durante muchos años, pero lamentablemente les quiero compartir que la decisión política del Congreso de la República es no pasarlo, no autorizarlo, y está en segunda lectura. Si esto cambiara, ya tendríamos el sistema de teleférico en el aire recorriendo desde Misco hasta la Plaza España, y los que viven de aquel lado de la ciudad ya podrían conectarse a esta universidad a través del de sistema de aerómetro. Y el otro es el metro riel, el tren rápido que se mostraba también en la exposición anterior. Y estos puntos rojos que ustedes están viendo en la presentación, poco pulso, son los pasos a desnivel que se han construido ¿para qué? Para que el tren pueda circular en superficie, porque si no hacemos estos pasos a desnivel en esos puntos, los carros no pueden pasar de calle a calle por abajo. Y es importante hacerlos porque, todo este sistema de circuitos viales y de intervenciones lo que hacen es, esperan que se ponga en esos puntos el transmetro masivo de personas, ya sea transmetro, buses, metroriel u otro tipo de transporte público. Ampliar a través de grandes infraestructuras. Está ya en construcción el Puente Belice II que habilita la posibilidad en la Zona 18, que es un corredor que tiene una única conectividad, bueno, tiene dos, de hecho, por la, por la Calzada de La Paz, ahora tendría tres, para poder mejorar la conexión hacia el norte de la ciudad. ¿Y por qué es importante el norte de la ciudad? Porque solo en la Zona 18 viven 385.000 mil personas. Si la Zona 18 fuera un municipio, sería uno de los 10 municipios más grandes del país. Eso quiere decir que nosotros tenemos zonas de la ciudad, que prácticamente son municipios para el resto del país, y eso pesa. Y la segunda estrategia es desconcentrar. ¿Cómo desconcentramos? La ciudad policéntrica, cabalmente que se mencionaba con anterioridad. Primero, descentralizamos. Después, desconcentramos, regionalizamos, perdón. Y por último, creamos estas nuevas centralidades. Y esto no es un diagrama, es una realidad. Tenemos tres años de estar impulsando un proyecto que se llama Los Distritos de Oportunidad. Los que están viendo ahí cabalmente, hay tres regiones, la región norte con dos distritos, en el área norte y la zona 6. En el área de la región central tenemos dos distritos, que es el central y el distrito Tívoli. Y en el sur tenemos otros dos, que es el distrito 711 y el distrito vía 12. ¿Y qué son estos distritos? son ciudades compactas. ¿Y qué son las ciudades compactas? Aquel lugar en donde yo puedo vivir cerca de donde trabajo, o estudiar cerca de donde me recreo, o simple y sencillamente poder tomar la bicicleta y salir al parque a pasear. Son esas ciudades que vivieron anteriormente nuestros abuelos en el centro histórico de la ciudad, o que hoy alguno de ustedes seguramente ha visitado Cantón Exposición, zona 4, y ahí Precisamente está nuestro primer ejemplo de Ciudad Compacta. ¿Qué es lo que está haciendo la gente que vive ahí, jóvenes como ustedes? Viven en un apartamento, trabajan en ese lugar, estudian en ese lugar, se recrean en ese lugar y ¿saben qué? Muchos de ellos ya no quieren tener carro porque no lo necesitan para vivir, para tener esa calidad de vida. Pero eso también es una decisión que es una decisión que todos y cada uno de nosotros podemos tomar. Esta ciudad compacta, entonces, ¿qué propone? Tener vivienda más cercana. Hay una regulación nueva que se hace en la Municipalidad de Guatemala en el 2019 que lo que impulsa es vivienda prioritaria, vivienda social, más impulso de vivienda, que esté la vivienda cerca de los lugares de empleo y los distritos de oportunidad cabalmente son esto. También más espacios públicos para poder recrearme mejor. También tener centros de educación cerca de donde yo vivo. Y les quiero contar esta anécdota porque es muy particular. El alcalde Quiñones inauguró un centro educativo, un instituto público, en la zona 18, con apoyo de TELUS, en una asociación pública privada. Y lo hizo en el año 2019, en el 2020. Habían pasado 30 años, desde 1990 que no se aperturaba una nueva escuela pública en la Zona 18, en donde viven 385 mil personas, en donde el 60% de esos son jóvenes y necesitan tener ese establecimiento educativo cerca. Y eso no sucedía hasta que lo hicimos nosotros en la municipalidad. Y hoy, esos jóvenes que se tenían que trasladar hacia la Zona 1, Hoy estudian en la zona 18 y no producen ese estrés que se tiene en las calles de la ciudad según compartían anteriormente. Y por último, tener cerca los lugares que nos gustan las áreas verdes. Todos los que estamos sentados aquí probablemente si vivimos en la ciudad de Guatemala tenemos a 500 metros un barranco. El barranco se ha visto siempre como un límite peligroso como algo a lo que no hay que acceder, y estamos cambiando completamente esa visión. ¿Y que queremos? Poner los 94 kilómetros cuadrados que tienen las áreas verdes de la ciudad de Guatemala, que es mucho, a disposición de todos los vecinos a través de caminamientos peatonales, ciclovías que atraviesen los diferentes barrancos, parques ecológicos. Hay siete parques ecológicos en la ciudad de Guatemala al día de hoy. Y los invito a que los conozcan porque en realidad son áreas que se han recuperado y que se han puesto a disposición de todos y cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué proponemos? Desconcentrar. ¿Desconcentrar cómo? A través de los distritos de oportunidad. Y conectar a través de las diferentes vialidades que ustedes miran aquí, estos grandes anillos que conectarán los diferentes puntos de trabajo, vivienda, de desarrollo personal en la Ciudad de Guatemala. Y esto no solo se queda aquí dentro de la ciudad de Guatemala, y es lo que les dije al principio, porque estamos haciendo una serie de alianzas también para que a través del desarrollo privado y en otros territorios que no son la ciudad de Guatemala y el municipio de Guatemala, también haya distritos de oportunidad. Hay algunos que están en curso, Ciudad Reformadores en Villanueva, por ejemplo, que tiene este mismo sentido de... Vivir cerca de donde trabajamos, entretenernos cerca de donde estudiamos. Y está en marcha. Y el Condado del Naranjo, para los que lo conozcan, tiene ese mismo esquema. Vivienda cerca de lugares de trabajo en donde se puede estudiar. Entonces, estamos impulsando todos estos proyectos para mejorar esa calidad de vida de todos y cada uno de ustedes. Así que, muchas gracias. Vamos a… En, en lo que vamos conversando, me gustaría también abrir el piso, por si alguien tiene una pregunta, eh, de una vez levanten las manos, tenemos, vamos a tener un micrófono que va a estar circulando por si quieren hacer alguna pregunta. No queremos dejarlo hasta el final. Ah, ya tenemos varias preguntas allá. Empecemos, empecemos de una vez. Eh, no sé si escucharon, eh, la pregunta es si una… Eh, eh, un trabajo en conjunto, iniciativa privada, con, eh, con eh, un proyecto, con gobierno, puede funcionar eh, como un, algún tipo de infraestructura, como el, el metro de Panamá. de Panamá. Yo no sé si ustedes sabían, pero el, el metro de Nueva York originalmente era privado. Y la razón que se volvió público es que eh, el, empezaron con la idea de subir un poco el precio del, del boleto, eh, corríganme si ustedes eh, saben una historia distinta, pero eh, lo, que, lo que dijo el, el, el, el gobierno es que tomó el, el, el transporte, lo, lo oficializó, di, diciendo que nunca iban a subir el precio del transporte y le pararon subiendo el precio del transporte. Entonces, originalmente eh, eh, fue completamente privado, pero lanzo la pregunta aquí. Eh, sí, sí funciona. De hecho, te voy a comentar, el mejor sistema y el otro tren que les ponía eh, eran Shinkansen y por supuesto Japón es número uno, eran temas de transporte. Ellos nacieron en 1926 bajo un modelo, de hecho, privado. Y ellos determinaban dónde iban las estaciones, qué usos iban a poner para atraer flujos. Y por eso, de nuevo, otra vez todo con una perspectiva hiperproductiva, económica, de rendimiento. Eh, yo te diría, funciona, siempre y cuando eh, no, digamos, se deje operar al privado, en el sentido en que empezamos a exigir una tarifa de un grupo de manifestantes que quieren que cueste una cosa y por eso ponían los precios que están en el mercado no oficialmente pero eso es lo que es lo que está entonces ahí es cuando empezamos a atentar contra una operatividad congruente verdad y ahí empiezan a fracasar que de hecho nueva york hoy por hoy es de los sistemas que más se pide que se renueven por ejemplo la respuesta es sí eh, pero todo también tiene que ver con un tema de oferta y demanda. No solo es eh, si se quiere hacer, sino en realidad el modelo de negocio que se propone dar rédito a la persona que invierte. Eh, y un ejemplo que sí está sobre la mesa es el aerometro. El aerometro es un sistema de alianza público-privado. De hecho, el aerometro está propuesto para que lo maneje el privado durante 25 años y a los 25 años lo entregue a la municipalidad en el mismo estado en que lo recibió. Y es un modelo que, en donde el gobierno no invierte ni un centavo, y por eso nos sorprende que no fuera aprobado, porque en realidad no le cuesta nada al gobierno, sino es cabalmente el riesgo privado el que está puesto en ese proyecto. Eh, yo tenía una pregunta más para Carlos, que es sobre una de las ideas que presentaron de los semáforos inteligentes. Eh, quería saber como cuál es su plan de contingencia, por ejemplo, si hay algún caso apagones o por el mal clima no hay una buena conectividad en esos casos, ya que dijeron que no iba a haber personas, ¿no cree que eso pro provocaría un, a una mayor conglomeración de carros y se destruiría ahí el, las vías? Sí. Todos estos sistemas tecnológicos siempre tienen un esquema de backups, ¿verdad? No se está dejando de lado todo este sistema para la recuperación del sistema, en dado caso sucediera lo que tú mencionas con anterioridad. Tal vez el tema es, yo me refería a que no va a haber personas como hoy que están controlando el tema del tránsito, sino más bien esta policía municipal de tránsito que hoy está haciendo funciones eh, de, de vialidad, estaría en otros lugares, más bien resguardando otros temas. Entonces, más, más me refería a eso, pero por supuesto que tiene todo el sistema… Sí, eh, yo también tenía una pregunta, Carlos, gracias. Eh, respecto al tema principalmente de transmetro y sobre todo transporte público, actualmente, si no estoy mal, en Guatemala hay como tres transportes públicos diferentes, está transmetro, transurbano y antes de la pandemia estaban los buses rojos que ahorita pues ya no están funcionando tanto. ¿Hay alguna forma en la que se planea integrar de alguna forma todos esos transportes? Porque yo vivo cerca de la 15 avenida de la zona 13 y esa estación del Transmetro, ahí no era pico, la fila llega hasta la calle, a veces pasando la rotonda está sobresaturado, no hay espacio, no hay buses, están diciendo que van a abrir más puestos que van a venir más buses, eh, más estaciones que, o más líneas, van a venir más buses, pero hay forma de integrar el transporte que ya estuvo funcionando, que la gente de alguna forma ya estaba familiarizada en una red eh, para que se pueda utilizar, no sé, un bus rojo para llegar a una estación de transmetro para después llegar a, a, la, a la universidad y evitar utilizar el carro, o en su efecto, el transurbano para llegar de afuera del, del municipio a una estación de Transmetro y poder movilizarse dentro del municipio para evitar que ese carro que antes llegaba se quede en un parqueo afuera, por ejemplo, y ya no ingrese a hacer más tráfico? Muchas gracias por tu pregunta, porque hay una parte que creo que es importante aclarar. La respuesta es sí, el sistema es a través de una tarjeta inteligente, la tarjeta ciudadana, que se puede utilizar en todos los sistemas de transporte público, es decir, en el Transmetro hoy ustedes pueden acceder al Transmetro con su tarjeta de crédito, no tienen que tener la tarjeta ciudadana, pagan con la tarjeta de crédito y circulan por el Transmetro. Los buses a los que tú te refieres son buses alimentadores, efectivamente el sistema Tubus es de sistema de alimentadores, y ya existe uno de esos buses que funciona con la tarjeta ciudadana, que es el Transpinula. Si tú vives en Santa Catarina Pinula, puedes llegar a las estaciones del, de la Incapié y esas estaciones te conectan con el resto del sistema. Y la intención de todas estas nuevas líneas de transmetro o de bus es generar esa interconectividad entre el sistema, para que el sistema funcione como un sistema intermodal. Eh, buenas tardes. Eh, mi pregunta tiene que ver un poco sobre… Tal vez no cae en la jurisdicción suya específicamente, pero el tema de la seguridad, cuando se habla sobre un transporte público, pues, porque es al final un, una cuestión que, aunque no sé si específicamente cae con la MUNI, es algo que se tiene que contemplar, pues, en especial, digamos, estas cuestiones que usted estaba diciendo de ciudades concentradas, digamos, donde las personas ya tal vez no necesiten utilizar carro, Ahí se requiere obviamente más seguridad y todo. ¿De qué forma se podría lograr esto sin volvernos una urbe casi que militarizada? Pues muchas gracias. Eh, tal vez solo agregando un poco a lo que, que Carlos seguramente que va a compartir, es que... Mira, eh, cuando hay un sistema de transporte digno, eso también te comunica, un poco a las reglas que te está sometiendo, ¿verdad? de respeto. Y creo que aquí está Edi Morataya, que vivió la experiencia, cuando, cuando se pensaba que la gente se iba a rebasar la fila, se iba a saltar, de hecho, o tirar basura, o pues, hacer cosas indebidas en el transmetro. Y ocurrió algo, que, que todo el sistema te... Te envuelve y te comunica algo, que aquí no puedes ensuciar, aquí no puedes manchar, ¿verdad? Como venís a la UFM, no ves policías por todos lados que te están recordando que no tenemos que pasarnos por el pasto, ¿verdad? Pero, eh, y hay una auditoría social, lo que pasa es que hay que invertir para eso, para que eh, también el sistema promueva ese, ese clima, ese entorno, de que, que hasta, hasta se respire, pues, un Estado de Derecho, eso, un Estado de Derecho, pero sí, Mientras más haya, ojalá mejor, porque menos delincuencia en un principio debiese haber. Hay un proyecto que no va a dar tiempo a compartir el día de hoy, que se llama Vecindario Próspero, que estamos impulsando en la Municipalidad de Guatemala, y básicamente es una alianza con la Policía Nacional Civil, eh, con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América, para generar estas islas seguras alrededor de las estaciones o en diferentes barrios de la ciudad. Eh, dentro de la estrategia del vecindario próspero hay dos temas muy importantes que creo que a ustedes les vale la pena eh, investigar y, y, y que les quiero compartir. Uno es, hay una escritora muy famosa eh, que se llama Jane Jacobs, que habla acerca de ojos en la calle. Y es que la seguridad no viene como consecuencia de la mayor presencia de agentes, sino viene como consecuencia de más cantidad de personas transitando en los espacios públicos. Aquellos espacios públicos en donde tú pasas y no hay nadie suelen darte miedo, a diferencia de espacios públicos en donde hay personas circulando todo el tiempo. Entonces, esa estrategia es muy importante y ella eh, escribe un libro que se llama The Death and Life of the Great American Cities, que creo que es importante que todos lo pudieran revisar. Y el otro es una estrategia que aplicó un alcalde neoyorquino eh, que va, versa sobre el broken window. ¿Y qué es broken window? Aquel, aquel objeto que está vandalizado, y como está vandalizado, entonces la gente tira, lo vandaliza más, y mientras más vandalizado está, entonces lo rayo más y tiro cosas, y entonces el descuido digamos de esos espacios públicos también produce un tema de inseguridad. Entonces, lo que hay que hacer es contrarrestarlo. El espacio público debe tener actividades suficientes para que todo el mundo pueda compartir todo el tiempo en la calle. Y esos espacios que están vandalizados se deben de desvandalizar rápidamente para que la gente pueda seguir compartiendo en esos espacios. Eso es parte un poco de, la, de esta estrategia de vecindario próspero, precisamente para cuidar el tema de la seguridad preventiva de los ciudadanos, que es la parte que nosotros podemos eh, ejecutar. Eh, bueno, yo quisiera más que todo reformular de cierta forma la pregunta que hizo Carlos aquí presente y pues tomando en cuenta que la función de un semáforo es similar a la función de una persona que está parada, eh, dirigiendo el tráfico, parando, dando la vía y viceversa, entonces podríamos pensar que poner más semáforos simplemente va a tener el mismo resultado, porque uno de los principales problemas del tráfico son las diferencias de velocidad. No necesitamos paradas continuas, sino lo que necesitamos es fluidez. Entonces, eh, esto se ve reflejado en el dilema del tráfico en círculo. ¿Y qué es lo que pasa? Que pueden haber vehículos transitando en, en, un, en un círculo continuo, pero se va a generar tráfico porque van a diferentes velocidades. Y esto es lo mismo que pasa con los semáforos, porque… Se detiene el tráfico muy constantemente para que fluyan otras carreteras, pero al final, o sea, se está, se está, se está generando esto que es el, la diferencia de velocidades. Sí, tal vez solo eh, profundizar un poco en el tema y gracias por tu, por tu planteamiento. El semáforo inteligente es un semáforo que está, contra, que está controlado remotamente a distancia y es tecnológicamente autosuficiente. Eso quiere decir que el sistema se autorregula. En el momento en que hay menos carros en una calle, entonces funciona, no, no para, digamos. Y entonces le da el flujo a la calle que tiene mayor cantidad de vehículos. Entonces, es una autorregulación del sistema tecnológicamente. Y entonces no va a suceder lo que tú dices, porque el sistema mismo va a regular todo el sistema para que haya mayor fluidez. Buenas tardes, yo tengo dos preguntas. La primera es, cada cierto tiempo, sobre todo cuando se acerca la época electoral, salen estas cuestiones de pasar las vías principales de la ciudad bajo tierra, o sea, hacerlas subterráneas. La primera pregunta es, ¿qué tan factible es hacer eso, no solo desde el ámbito económico, sino que hasta qué punto lo permite la misma geografía de la ciudad? Y la segunda es... ¿hasta qué punto es el tráfico un problema de la municipalidad? Porque ya es un problema de tanta envergadura que a cierto punto hasta se podría decir que se necesita del apoyo del gobierno, no solo de la MUNI, que a veces llega a ser insuficiente. Mira, todo es posible, todo. Lo que pasa es que las, toda tecnología conlleva eh, un precio, ¿verdad? y es si estamos dispuestos a pagarlo o no. Pero regreso un poco y también yo te decía que yo tenía un cuestionamiento con un impuesto de gasolina que aparentemente tiene que ser invertido en carreteras, ¿verdad? Eh, no calles urbanas. Entonces yo te diría, bueno, busquemos un poco por ahí. O sea, creo que el problema no es falta en sí de recursos para una inversión de ese tamaño. Si fueran con peajes, si fueran privados, pues hay que pagarlo, ¿verdad? Creo que todos conocemos la base, ¿o no? es una inversión fuerte, ¿verdad? Entonces, hay que pagar el precio de esto que estás, eh, si fuera una, una opción que se hiciera con el sector privado. Eh, geográficamente o topográficamente hablando, no, tampoco no es ningún reto, y de hecho, a pesar de que, por ejemplo, estamos viendo hoy en Turquía que pasaron estos terremotos, esto fue en la parte sur, con muy mala tecnología constructiva, pero también ahí, por ejemplo, vas a encontrar en contraste que hay funiculares adentro de las montañas, de las rocas. O sea, todo es posible, todo es factible. Entonces, eh, creo que eso apuntaría quizás a sistemas multimodales, que era lo que decíamos, más transporte masivo, eh, y que, bueno, que si en caso de ser privado no hay no hay free launch, ¿verdad? Eso entonces hay que entenderlo. Y creo que dijiste alguna otra pregunta, ¿no? Ahí está. De gobierno. Sí, el gobierno te diría, es que, eh, no sé, yo creo que ahí Robert nos va a decir que apostamos a, a digamos, a hacer más aparatoso el gobierno, o que realmente tal vez sea menos y cree las condiciones para que los que saben lo, lo hagan, ¿verdad? zapatero a tus zapatos, te diría yo. Yo tal vez solo, solo quisiera eh, acotar un tema que creo que es muy importante que tú mencionaste, y es que efectivamente los presupuestos de las municipalidades tienen un límite y hay grandes proyectos de infraestructura que las municipalidades no pueden ejecutar. Y no es porque no quieran, porque la planificación es muy buena, porque la visión es muy buena, pero el recurso es escaso. Y entonces lo que sucede es que hay un tema de poca capacidad de endeudamiento incluso, si tú estás dentro de un gobierno municipal y querés hacer un proyecto de gran magnitud, la ley te permite endeudarte solo durante cuatro años del periodo administrativo. ¿Qué gran proyecto de gran magnitud se repaga en cuatro años? Ninguno. Entonces, es muy importante reconocer, digamos, esa limitación y que efectivamente el camino es la planificación municipal pero hay el aporte del gobierno central para los grandes proyectos que tienen mayores dimensiones o mayor presupuesto y por supuesto las, las alianzas público-privadas que se han estado dando mucho en este último periodo administrativo para poder sacar adelante estos grandes proyectos. Tal vez estamos ya casi llegando al, al tiempo límite, solo quería una última pregunta, esta la, la voy a hacer yo. Eh, si vemos... El resultado de lo que es la carretera del el viaje, eh, Palín-Escuintla, es una, es una infraestructura que fue dada en concesión a Grupo Marno, si no estoy mal, ellos no sé si siguen con la concesión. Eh, sin embargo, podemos ver un cambio impresionante en lo que es la infraestructura manejada por un ente privado versus la continuación de esa carretera al resto de el, lo que es llegar de ahí a, al puerto. Ha considerado la municipalidad dar en concesión algunos tramos internos de la ciudad, alguna infraestructura de la ciudad y darla completamente en concesión a organizaciones privadas? Eh, tal vez la respuesta es la Vaz. La Vaz ya funciona, digamos, con los accesos que tiene incluso dentro del terreno de la municipalidad, dentro de la jurisdicción de la municipalidad de Guatemala como una como una alianza público privada. -tod Todos los accesos de la Vaz ya pueden ingresar a la ciudad sin una limitación. Porque entiendo que hay ciertas… no han logrado resolver algunos ingresos. Que no se habían planteado al inicio y que se están planteando ahora. Y entonces por eso es que lleva su curso, digamos, el tema. Ya, ¿Y eso, ¿esa autorización de quién depende, de la municipalidad o del gobierno? De la municipalidad. Ya, ok. Bueno, con eso, una última pregunta aquí. Gracias. Bueno, perdón, eh, no es… Tanto una pregunta, sino como un complemento aquí con los colegas, la colega. Eh, hay una cuestión, tal vez para, re, para resumir todo este asunto, es lo que se llama el concepto holístico del transporte. Es, decir, es, es una cuestión donde todo tiene que funcionar en, un, en una forma ordenada y con colaboración. Si uno se sube a un transporte, digamos, de un metro que eso mismo le pueda servir para comunicarse con los otros tipos de transporte. Eh, uno, una de las cosas que se me ocurre, que es muy importante, que tal vez bueno, ya lo hemos platicado nosotros en otras ocasiones, es el famoso anillo metropolitano que se, había, eh, que se había planificado hace muchos años en la capital de Guatemala, pero que realmente depende mucho del gobierno central y que es un anillo que le da la vuelta a toda la ciudad en una forma… Eh, extrema, digamos, es, es un, no es un anillo periférico dentro de la ciudad, sino que es afuera de la ciudad, porque lo que pasa es que ahorita todo el transporte, digamos, de productos y cuestiones, pasa por toda la ciudad para ir de un extremo, de, de, de, de una orientación a otra, todo lo que viene del Pacífico tiene que pasar por la ciudad para, para llegar al Atlántico, para llegar al occidente y eso causa, como ustedes se han dado cuenta, en las carreteras principales eh, una, una conglomeración muy fuerte. Otra cosa, solo para los que tengan chance, por favor, eh, acaba de salir un reporte que, que leí hace unos días sobre la ciudad de Ámsterdam. Esto, por supuesto, es un cambio de cultura para nosotros en el futuro, pero la ciudad de Ámsterdam ahorita está funcionando en un 60-70% de bicicletas, es decir, ya el automóvil lo están dejando por un lado, hay estructuras bajo la calle, eh, bajo edificios, para parquear bicicletas, para poder tener la seguridad de todo esto, pero es increíble la cantidad de gente que está usando la bicicleta en una ciudad y que a nosotros, pues obviamente dentro de estos distritos que estamos hablando, donde puede haber una, una ciudad de los 15 minutos o la ciudad compacta, la bicicleta debería de ser, hasta promoviendo con el tiempo, debería ser la, la forma de transporte principal, para evitar un montón de problemas. Solo les dejo esas inquietudes. Solo antes de que cierre, Roberto, quisiera agradecer públicamente el apoyo del de director de movilidad, Edi Morataya, a la directora de planificación urbana, Silvia García, y al director de planificación y diseño, eh, Oldin Ramírez, y al equipo de la municipalidad que también están apoyando todo este esfuerzo. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Paola.